Este también sobre de parte de la familia que Dios va a ministerio. Entonces la jesobre que también. por favor, verdad, de parte de un de un hermano, verdad, que familia que que en Estados Unidos, eh, especial, verdad que a verdad, chico, pero también, verdad, entonces no sé si vos, familia en Estados Unidos que la verdad entonces ya que pues, pues, que recibir órdenes, verdad, gracias a la familia que queraste que en Estados Unidos, pues, no sé. Eh, no sé cómo, ¿verdad? Pero que si hermano Juan, que me mejor regalo, que quiere que entonces, cojo el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál con ¿Cuál es el regalo pues de la familia del sobre que eh, hache que o las regalos chiveco chile re bueno santiago que pues que o coro a ver si caja que cámara con cartas que me mejor verdad entonces coro que hache las regalos regalo ya chichipáguar el regalo re de parte de la familia que era esta que en eeuu vale para mientras es que huile regalo quitro que huile su cochpan mientras cojo oh, que han continuar, ruk hachkuba sobre, ya cuando chie chinchivlo su cojpan, entonces los directivos de parte, la familia chique ansna placer un cupántico, de parte de la familia que quishtak le regala ya, entonces vechan ibrepes y vecher pues, regalo que aquí esta vez es una sorpresa y chitro que chien, y chivlo su mientras cojo oh, que han continuar, ruk el, eh, el, el el la invitación de la familia que era de cobrar verdad entonces el hermano Tomás Larios Pérez verdad que haga sobre también Tomás Larios Pérez Echir Isabel Castro Chiquiyah hágale también que haga sobre entonces a que que convitar, pues que que uno por uno que ve con la familia hermano Tomás que A ver. Te Bendiciones, saludos cordiales. También la hermana Isabela, Isabel Castro chiquia Arera hermano Tomás. Arewoshkla. Adé. Bah, quecha la sobre de parte de la familia, el Petrón y Isaac, Cristóbal. Saludos chivi. También Marta Ortiz. también Rodrigo Vázquez era de la que Estados Unidos, a Marta Ortiz, Ashley está bien y también Ashley la Lucía Ortiz también. Dice, "Ashley, familia, que Ashley quineb. ¿Verdad? Entonces es un Ashley la verdad. Que lo que va a correr tan chico regalo, que quiero saber su pues. Ah, saludos cordiales, ¿verdad? Que Ashley la familia, muchas bendiciones. Marta Ortiz también Lucía Ortiz también Marta Ortiz vaya a Lucía Ortiz también y Catalina Pérez Ramos también verdad ya que han sobre de parte de la familia que era aquí en Estados Unidos también ayer el hermano Martín Ortiz saludos cordiales al hermano Martín ¿también? también la familia verdad saludos cordiales y también Catalina Pérez que se asistió que recolejo sobre pues chequequie la familia con quién te os que es verdad por sus cojo chenibre que hago sobre chevo la familia que con presente bueno ahí estamos gracias a nuestro Dios saludos cordiales a la gente que querrá que en Estados Unidos concertina bueno, entonces ahí está arriba el regalo chiquita familia entonces de este regalo China recibir y pues China seguir adelante chá. ánimo el ministerio quizás no fue un regalo grande o tal vez no es lo que ustedes soñaban pero creo que ese regalo vale la pena entonces China sí, no cuidar, China sí, no sigue adelante. La gente que quiere que en Estados Unidos aprecia lo que es chino. Entonces China sí, no seguir, China levantó la ningún problema, la ningún cosas debilidad con chino. Chica para que vive, chica no que vive, no que ya de bueno, porque haré la cara de Dios que es como coro y pues ya la familia seguramente que ya se han recibir tres regalos y pues que directivo creo que la familia che que han escuchar tres cantos con la familia del hermano Cristóbal cuco a coro a concertina entonces ya y hay se no estrenar y war canto que han presentar y eh, el cántico es qué está vamos a ver primer cántico el emigrante segundo cántico señor no soy digno que entres en mi casa y el tercer cántico si yo no tengo amor esos es son los tres cánticos que ya no, que es que la familia que en kikil, Estados Unidos hermanos Bendiciones mi trabajo en se han entregar a los hermanos que se han donado con concertina. Seguramente, Janky saludos cordiales. Espero que huacoro se can recibir con todo aprecio de parte de los seguidores de Producción Estol y Virgencita de Guadalupe. Ánimo coro, el tiempo de concertina y adelante pues. Ánimo a seguir y pues, haré la junquep en y bendiciones. Esos son regalos de sorpresas. Ahí estamos, china tocar que la familia en Estados Unidos.